Fuerte, hermano, en esta noche. Aleluya. Podemos adorar a Dios en esta noche, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, mis amados. Estamos contentos de estar aquí en esta noche. Y le invito a abrir su Biblia en el libro del principio, gloria al Señor. Dios me ha dado una palabra muy especial en esta noche hermano Libro de Génesis Capítulo 15 Sea Dios glorificado Estamos contentos, bendiga Dios a todas las hermanos, las visitas Los amigos que nos acompañan en esta última noche de campaña Gloria al Señor Aleluya, apenas estamos calentando anoche Alabado sea Dios, anoche nos gozamos. Esto estuvo precioso aquí anoche. Aleluya. Y Dios libertó vida, hermano. Hizo cosas lindas y maravillosas. Y esta noche sabemos que no va a ser la sesión. Amén. Gloria a Dios. Quiero saludar a mi amado hermano Pastor local, tu hermano Roger Vélez, a mi hermano Pedro Romero. Les saludo en el amor del Señor, a su familia y a todos los jóvenes y los hermanos que la acompañan. También saludamos a la esposa de nuestro hermano Abraham Valdés, que está por ahí también. Gloria al nombre del Señor nos gozamos de verles a cada uno de ustedes en esta noche Génesis capítulo 15 Estoy, aleluya, en el verso 13 esta noche Sea Dios glorificado Génesis capítulo 15, verso 13 Aleluya Cuando usted lo tenga, grite amén, amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo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 Juzgaré yo. Y después de esto. After this. Como dice el americano. Y después de esto. Saldrán con gran riqueza. También a la nación a la cual servirán. Juzgaré yo. Y después de esto. Saldrán después de esto. Saldrán con grande riqueza. Dale la mano al que está a tu lado y dile, después de esto, quiero lo mío. Dile al que está al lado, después de esto, quiero lo mío. Dale la mano y dile, después de esto, quiero lo mío. Mira al joven que está al lado, dale la mano y dile, después de esto, quiero lo mío. Después de esto, quiero lo mío. Después de esto. Después de esto, mira el que está detrás y díselo. Mira el que está al frente y dale las manos y dile. Después de esto, después, después de esto, después, después, después de esto, después de esto quiero lo mío. Levanta la mano y adora a Dios. Levanta la mano y adora a Dios allí. Levanta la mano y adora a Dios allí. Adora, adora a Dios allí. Adora a Dios allí. Adora a Dios allí. Adora a Dios. Adora a Dios allí. Adora a Dios con toda la fuerza de tu corazón. Adora a Dios. Adora a Dios allí con toda la fuerza de tu corazón. Adora a Dios con toda la fuerza de tu corazón. Mi Padre, verdaderos adoradores, busca. Padre mío, mi, mi Padre busca adoradores. Busca verdaderos adoradores. Dijo Jesús. Que le adoran en espíritu y en verdad. Adore a Dios allí, hermano. Adore a Dios, adore a Dios allí. Adore a Dios. Anda, la salaya. Oh Padre, tu palabra en esta hora va a ser predicada. Una vez más nos disponemos a escuchar tu voz. Una vez más, Dios mío, nos disponemos a poner en tus manos. Para que tú nos uses de una manera especial Te pedimos Dios mío Que en esta noche, al igual que Las noches anteriores que tú nos has visitado Tú muestres tu gloria Dios mío en este lugar Que sea tu Espíritu Santo rompiendo Toda cadena, rompiendo Dios mío Toda atadura y ligadura Del enemigo de las almas en esta hora Te pedimos Dios del cielo Que tu palabra sea fluyendo De una manera muy especial De una manera poderosa Aleluya y que la unción tuya sea Derramándose en cada uno De los corazones, abre nuestro Entendimiento, abre nuestros corazones Queremos escuchar tu voz Queremos, aleluya Ser edificados en tu palabra Abra nuestras vidas Dios mío No te pido que me quiten esta noche Te pido que me uses, manifiesta Tu poder mientras hablo la palabra Manifiesta los dones, mientras hablo Tu palabra, manifiesta sanidad divina Manifiesta milagro. Manifiesta Dios mío, liberación Por medio de tu palabra Aleluya Y te pido que tomes control Dios mío en esta hora Y sea tu Espíritu Santo ministrando a cada una de nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús Te lo pido y te doy las gracias Amén, amén y fuerte el aplauso a Cristo en esta noche Puede sentarse Gloria al Señor a su nombre sea la gloria. Quiero mi amado hermano en esta noche. Amén. Hablar bajo el tema. Después de esto. Quiero lo mío. Oiga bien. La Biblia. Señala. E identifica al pueblo de Dios. La escritura dice claramente el apóstol Pablo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por lo tanto, la palabra establece, amén. Y señala e identifica quién es el pueblo de Dios. Cuánto alaba la gloria del Señor. Aleluya, ¿Quién es el pueblo Amén, que Dios ha separado Aleluya, amén Y que Dios, amén, ha levantado Amén, la Biblia hace Diferencia, amén Entre el pueblo que sirve Y que teme a Jehová Y el pueblo que no sirve Y le ha dado la espalda a Dios Ahora mi amado hermano Gloria al Señor La Biblia entonces hace una diferencia muy grande Gloria a Dios para siempre Amén Y el, el, el profeta habla y dice cuando Dios hablaba Amén a un pueblo Me llaman, me llaman, me llaman Aleluya, altísimo Pero ninguno me enaltece Me llaman Dios me llaman Señor, pero ninguno me obedece ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces la Biblia, aleluya, señala que pueblo de Dios es todo aquel, aleluya Que ama a Dios, que se ha entregado a Dios de corazón Y que su vida, amén, ha sido dedicada al servicio de Dios ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche? Óigalo bien, la Biblia establece que Dios, amén, llamó en el libro de Génesis a Abraham Y le dice sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar Aleluya, amén, y cuando lo sacó afuera, oiga bien, la Biblia dice que Dios lo mandó Y le dijo sal afuera y cuenta las estrellas que hay en el cielo ¿Será eso posible? Abraham salió, Abraham dijo vamos a contar las estrellas si eso es lo que Dios quiere Y Abraham miró al cielo Y se dio cuenta mi amado hermano Que las estrellas eran demasiadas para ser contadas no podía contar las estrellas Ni con una computadora Aleluya, ni con una calculadora Podía Abraham ver y darse cuenta Cuántas estrellas había en el cielo Y Dios le dijo a Abraham si tú no puedes Ahora quiero que cuentes la arena que está en el mar Dime cuánto granito de arena Hay en el mar y Abraham empezó a mirar Y empezó a mirar Y empezó a mirar y empezó 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Pero cuando ya iba por el 25 Se le perdió la cuenta ¿Cuánto alaba? La gloria de Dios y Dios Dios le dijo a Abraham, ¿qué te pasa? Y Abraham le dijo, No puedo contar las estrellas, no puedo contar la arena del mar. Y Dios le dijo, Pues sabe una cosa, que te hago hoy una promesa fiel y verdadera: que así como las estrellas del mar, y la aleluya, las estrellas del cielo y la arena del mar, así también será tu descendencia. tus alabas la gloria de Dios en esta noche. Le dice, tu descendencia será grande. Será grande. ¿Cuántos creen que la bendición de Dios es grande? La bendición de Dios es grande, hermano. Gloria al Señor. Cuando Dios va a bendecir, Dios siempre bendice en grande. Cuando la bendición de Dios va a venir sobre su vida, siempre viene en grande. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Aleluya, Dios. La Biblia establece que Dios sabe dar más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y Dios le dice a Abraham, te voy a dar una descendencia que será grande y te voy a dar una bendición. Mire hermano, mire lo grande de la bendición de Abraham, que Dios le dijo a Abraham, tu bendición será tan y tan grande que yo bendeciré al que te bendijere, pero maldeciré al que te maldijera. Mire esto hermano, por lo tanto, todo aquel hombre que Abraham bendecía Era bendecido por Dios ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Todo aquel hombre que Abraham bendecía Era bendecido por Dios Hermano usted y yo tenemos que concientizar Y tenemos que entender Que como el pueblo de Dios que somos Hemos sido llamados a llevar bendición Se supone que donde quiera que usted vaya Si usted es un hijo de Dios Usted lleve bendición ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche? Se supone que si usted Bueno se supone que si usted es pueblo de Dios Que usted ama a Dios Usted se ha rendido a los pies de Cristo Donde quiera que usted vaya Usted lleve la bendición de Dios lo, Todo lo que usted toque sea bendecido por Dios Todo lo que usted emprenda sea prosperado por Dios Cuántos levantan la mano y gritan amén Es mi amado hermano la bendición Que Dios prometió a su pueblo Pero Dios le dice a Abraham Tu descendencia Aleluya será Oprimida Oprimida Por 400 años O sea La Biblia dice Aleluya Que somos más que vencedores ¿Cuántos lo creen? Pablo lo dijo a los romanos En el capítulo 8 Amén La Biblia dice Aleluya Que por medio de Cristo nosotros hemos vencido El apóstol Juan le dice a la juventud Aleluya, que son fuertes Y que han vencido al maligno O sea, la palabra establece Que usted, aleluya No será vencido Amén. La palabra establece que si usted confía en Dios Que si usted se fortalece en Dios Que si usted se afirma en Dios Usted no va a ser vencido La Biblia no dice que usted no va a ser afligido La Biblia no dice que usted no va a ser angustiado La Biblia no dice que usted no va a ser aleluya Amén quizás maltratado Lo que sí dice la Biblia Que aunque seas afligido Que aunque seas fatigado No serás vencido ¿Cuántos alaba la gloria de Dios en esta noche? no podemos, oiga él, no podemos ignorar, no podemos ignorar hermano, que el pueblo de Dios en todas sus etapas ha sufrido, no podemos negar que los hijos de Dios en todos sus tiempos han padecido persecución pero mire mi amado hermano por más que se ha levantado la ola demoníaca en contra del pueblo de Dios, no ha existido nada todavía que haya podido detener el pueblo de Dios, estos la gloria de Dios, porque el pueblo Aleluya, amén, óigalo bien, la obra no es de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, aleluya, nos han querido parar, nos han querido detener, pero el pueblo de Dios todavía está allí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Nos han querido, nos han querido cerrar los templos, pero el pueblo de Dios todavía está allí. Nos han querido perseguir a muchos, nos han querido meter presos, pero el pueblo de Dios todavía está allí. Cuántos alaban la gloria de Dios. Es, mi amado hermano... Lo que la gente no entendía... Amén... En el libro de Hechos... La gente no entendía... Amén... Por qué... Mataban los cristianos... Y mientras más cristianos mataban... Más cristianos se convertían... Cuántos alaban La gloria... De Dios en esta noche... Y tuvo que aparecer... Un hombre llamado Gamaliel... Y decir... Déjenlos quietos... Porque si esto es de Dios... Aleluya... Nadie va a poder parar esto... Cuántos alaba La gloria... Lo que es de Dios... Nadie lo puede detener... de tu mano... A la gloria de Jehová... En esta noche, lo que este Dios, nadie lo puede aguantar. Lo que este Dios, nadie lo puede parar. Lo que este Dios, nadie le puede poner fin. Cuando levanta la mano y dicen amén, es el pueblo de Dios. Pero después de esto, después de esto, quiero lo mío. De eso fue que te vine a hablar esta noche. El pueblo. Santo de Dios. El pueblo. Ha sido un pueblo sufrido, hermano. La iglesia en su historia. Ha padecido, hermanos, sin número de ocasiones. Los atropellos. Las injusticias de la sociedad. Gloria al Señor. Y por ahí muchos. Están predicando un evangelio Donde usted no tiene que llorar Donde usted no tiene que sufrir Pero la Biblia no me dice eso La Biblia me dice que en el mundo tendremos aflicción Pero confiad, dijo Cristo Yo he vencido al mundo Nosotros la gloria de Dios en esta noche Los problemas Los problemas de la vida No los podemos evitar hay situaciones en la vida que no se pueden evitar que por más que querramos evadirlos, hermanos Hay problemas y situaciones en la vida Que siempre van a llegar Y nos van a alcanzar Y nos van a entristecer Y nos van a afectar Gloria al nombre del Señor para siempre Pero Dios le hizo una promesa a este pueblo Dios le hizo una promesa a este pueblo Amén, aleluya Que sería descendencia de Abraham Dios le dijo a este pueblo Amén Ellos van a ser oprimidos ¿Qué quiere decir? Que los van a esclavizar Los van a maltratar Ellos van a estar llorando ellos van a estar trabajando día y noche Van a estar laborando Van a ser esclavos de otra nación Pero después de esto Quiero que me sigas esta noche Porque después de esto le dice Dios Dios le está diciendo que van a llegar pruebas Dios le está diciendo a Abraham que este pueblo será perseguido que este pueblo lo van a querer acabar, mi amado hermano. Pero que después de toda esa lucha, que después de toda esa tempestad, que después de toda esa tribulación que ellos van a atravesar, que después de todas esas lágrimas que ellos van a derramar, que después de todas esas pruebas que ellos van a atravesar, que después de eso, hermano, saldrán con grande riqueza. Dale la mano a tu vecino y dile, después de esto, yo quiero lo mío. Estos alaban la gloria de Dios. Aleluya Después de esto quiero lo mío Después de esto quiero lo mío y muchos de nosotros estamos aquí hermanos Y llevamos años aquí Y a través de los años hemos sufrido Y hemos pasado momentos bien difíciles hermanos Y a través de los años en el camino del Señor Mucha gente nos ha abandonado Y mucha gente nos ha dado la espalda Gloria a Dios para siempre Pero en esta noche yo vine a proclamar Que después de mi prueba Que después de mi enfermedad Que después de mi dolor Yo quiero lo que es mío ¿Cuántos la, de, oh, Sota, ramahanda. Que después aleluya, que, aleluya Yo no puedo evitar Amén los traumas que han sucedido No puede evitar los problemas que han surgido No puedo evitar los ataques que me han sobrevenido Pero después de esto Dios me va a dar lo que me pertenece Esto alaba la gloria De Dios levanta la mano Y grita Después de esto yo quiero lo que es mío Oh gloria, gloria Muchos de nosotros Hemos perdido nuestra familia Muchos de nosotros, el diablo Ha arrebatado nuestros matrimonios Ha arrebatado nuestros hijos Y hemos llorado y hemos pasado Momentos difíciles Pero en esta noche yo vine, aleluya Yo tengo ganas de predicar hoy Levanta la mano y adoro a Dios En esta noche, aleluya En esta noche yo vine aquí Aleluya, porque quiero amén pueblo, que tú entiendas que es momento de decirle al diablo aunque me quitaste los hijos aunque me quitaste el matrimonio aunque me dejaste sin nada, después de esto Dios me va a dar lo que es mío después de esto Dios me va a dar lo que es mío, después después Sando, alguien que diga amén, alguien que diga amén, alguien que diga amén, alguien que diga amén, alguien que diga amén, alguien que diga amén, alguien que diga amén, alguien que diga amén, alguien que diga amén, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, pero después de esto quiero lo mío, después de esto quiero lo mío, ha llegado la escasez, ha llegado la tribulación, ha llegado la enfermedad, pero después de esto... Después de esto, después de esto, después de esto, después de esto, lo duro para que el diablo lo oiga. Después de esto, a alaba la gloria de papá! Después, después, no te voy a negar que estoy llorando, no te voy a negar que estoy sufriendo, no. No me voy a hacer el superhombre, Porque es que hay mucha gente que se suben aquí al altar Y quieren aparentar Para impresionarlo a ustedes Cuántas de la gloria del Señor Y predicadores que quieren pararse en este altar Para aparentar y para impresionar Y para entretener, yo no vine aquí para entretenerlo A usted hermano, a mí no me pagaron Aleluya, la sociedad de jóvenes no me pagó un pasaje A mí, amén, para mandarme a buscar De Puerto Rico para entretenerlo a usted para usted entretenerse, usted se queda en su casa viendo televisión. ¿Cuánto alabas? la gloria de Dios? No, no, no, no, no. No, no, no. Aleluya, hermano Pedro. Estamos cansados de predicadores que lo único que hacen es entretener a la gente. Después de esto, alguien que gritar conmigo. Después de esto. Después de esto. Después de esto. Después de esto. Después de esto. Después de esto de... Andalaya, oscalaya. Levanta la mano y alaba. Que... La Samaya, después de esto quiero lo mío. Oh, gloria. Oh, gloria. Toca a tu vecino y dile: Después de esto quiero lo mío. santo oh. Rabacanda Usanaya, siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. Levanta la mano y sacúdete. Que la gloria de Dios se ha metido aquí ahora. ¡Levanta la mano! Ay, ay, ay, ay, ay, la casa se ha llenado de la nube de Dios en esta hora. La casa se ha llenado de la nube de Dios. La casa se ha llenado. Se ha llenado la casa, se ha la casa. Se ha llenado la casa, se ha llenado. Se ha llenado la casa. Porque después de esto, quiero lo mío. Urra más Uh, uh, oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria ¿Sabe lo que yo creo Roger? Yo creo que el diablo El diablo ha tenido tiempo suficiente Ya para hablar Yo creo que ya el diablo Ha tenido suficiente tiempo para hacer todo lo que iba a hacer Yo creo que ahora nos toca a nosotros Con alabas la gloria de Dios Yo creo que ahora nos toca a nosotros yo creo que ahora nos toca a nosotros. Yo creo que ahora nos toca a nosotros. ¡Ah, Samaya! Yo creo que ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Ahora, ahora porque después de esto quiero lo mío. ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! Oh, oh, oh, oh. Oh, Santo, y yo vine. Yo vine esta noche a decirle al diablo: Devuélveme mi matrimonio. Cuánto alaban la gloria de Dios. Yo vine a decirle al diablo: Devuélveme mis hijos. Cuánto alaban la gloria de Dios. Vine a decirle al diablo: Devuélveme la juventud. Cuánto alaban la gloria de Dios. Vine a decirle al diablo devuélveme a mami y a papi Esto alaba la gloria de Dios Vine a decirle al diablo devuélvelo, devuélvelo Diablo devuélvelo, devuélvelo Todo lo que el diablo te ha quitado dile al diablo devuélvelo porque después de esto Yo quiero lo que es mío Esto alaba la gloria de papá Urra uh, más santa! Bueno yo siento una unción poderosa en este lugar Y puede, y puede que las cosas no estén marchando de lo mejor Porque a veces cuando venimos a frente decimos amén, todo está bien Estamos en victoria hermanos Hermanos estamos en victoria pero por dentro hemos renunciado ya y quizás las cosas no están marchando como tú las planeaste. Y quizás las cosas no salieron como tú esperabas. Y quizás las cosas no surgieron como tú habías programado. Aleluya. Pero en esta noche. Aleluya. Yo vine a decirle a Dios. Que después de mi prueba. Yo quiero que Él me entregue lo que es mío. alaba la gloria de Dios. Yo entiendo una cosa. Entiendo una cosa. Como dice el apóstol Pablo, ninguno que corre, aleluya, es coronado, si no corre legítimamente. El apóstol Pablo dice que el que no llega hasta la meta no puede ser que coronado. Para ser coronado hay que llegar a la meta. Algunos llegamos, algunos llegamos, como decía el pastor anoche, los 50 metros. Otros llegamos a los 100 metros. Otros llegamos a los 200 metros. Otros a los 400 metros. Ya estamos, hermanos, acabados Ya estamos agotados Pero llegamos, cuantos alaba la gloria De Dios en esta noche <risa> Aleluya Algunos, amén, llegamos Algunos, miles. algunos Algunos llegan, aleluya, doblados Y sin aire, pero llegaron Cuanto alaba la gloria de Dios Otros, otros pueden que lleguen Otros pueden que lleguen arrastrándose Pero llegaron, Cuántos alaban la gloria de Dios Porque después de esto Quiero lo mío hermano Lugo que usted me está diciendo esta noche, lo que te está diciendo esta noche es que puede que ahora estés llorando, que puede que ahora estés afligido pero más bien yo no voy a estar llorando toda mi vida yo quiero que el diablo sepa que yo no pienso estar llorando toda la vida puede que ahora esté llorando Puede que ahora esté un poquito triste, pero yo no voy a estar toda mi vida sentado en una banca lamentándome por todos los problemas y todas las situaciones malas que me están... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Aleluya. En esta noche, si estás llorando, agarra el pañuelito y sécate las lágrimas y dile a Dios. Después de esto, yo quiero... Los... Que es mío. Cuántos levantan la mano y dicen amén. Primera llama el capítulo 30. La Biblia dice que David llegó a la tierra de Ciclac, tierra que había sido entregada. En sus manos por el rey Aquis, el rey de los filisteos. Ahora fíjense bien. Ciclac estaba situada geográficamente. Los estudiantes del instituto que están aquí, levanten la mano. Los que estudian instituto bíblico. Bueno, si usted estudió geografía bíblica. Usted va a entender. Que geográficamente. Ciclac está ubicada. Entre el territorio de Judá. Y el territorio de los filisteos. O sea siclac no estaba ni en el territorio de los filisteos Pero tampoco estaba en el territorio de Judá O sea, estaba ¿dónde? ¿Ah? En el mismo medio O sea, que no era ni de los filisteos Pero tampoco era de Judá Estaba en el mismo medio Fíjense esto hermano Estaba en el mismo medio ¿Sabe una cosa? Acá entre nosotros, acá entre nosotros. Acá entre nosotros, sin que nadie lo oiga, mire. Gloria al Señor. Muchos de los cristianos hoy día viven en ciclac. Me explico. O sea, no están ni muy en la iglesia, pero tampoco están muy en el mundo. ¿Usted me entiende? ¿Se me entendió? Bueno, vamos a repetírselo O sea, están ubicados O sea, no son ni muy cristianos Ni muy cristianos Pero tampoco son muy mundanos O sea, están en el medio Palab Palabras del apóstol Juan No son ni fríos, ni calientes Son tibios bueno nosotros los hispanos hablamos más con con los gestos que con las palabras ¿verdad que sí? y a veces fruncimos la cara así y ya se sabe que estamos de mal humor y que no hay quien nos salude ¿Ah? Y a veces la gente dice, ¿cómo estuvo el culto? ¿A ustedes nunca lo han hecho así? Y, y ya usted entiende que el culto estuvo ni muy, ni muy bueno. Entonces la mano y dale la gloria a Dios. Ah, ese, ese, esa era la postura de David. David no estaba ni con los de Judá Pero tampoco estaba con los filisteos Y Dios dice en su palabra O eres frío o eres caliente O estás o no estás O eres o no eres ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces hay gente Aleluya Hay gente que no están ni muy adentro pero tampoco están muy afuera Entonces entonces se me parecen Al cojo de la hermosa En el libro de Hechos capítulo 6 Capítulo 3 Que estaba ni muy adentro del templo Ni muy afuera Estaba en la misma puerta Toca a tu vecino y dile Sal de la puerta esta noche Mírame Gente que, que, dice, que dicen, bueno yo me voy a quedar aquí O sea no soy ni muy cristiano ni tampoco soy muy impío O sea estoy entre medio ¿Ves? Cuando las cosas en la iglesia se ponen malas pues me voy para el mundo Y cuando las cosas en el mundo se me pongan malas pues me voy para la iglesia Así estaba David, así estaba David Si los filisteos lo perseguían qué hacía, se iba con Judá pero si Judá lo perseguía Se iba con los filisteos Y usted tiene que decidirse En esta noche Donde usted va a estar Ajá. Anda levanta la mano y grita Después de esto quiero lo mío Usted tiene, usted tiene, usted tiene, usted tiene, usted tiene Usted tiene que decidirse Si usted va a estar afuera o va a estar adentro Cuántos alabas? la gloria de Dios? Dios está buscando gente que sean decidida. Aleluya Y este era el problema que tenía David David no estaba ni muy adentro Pero tampoco estaba muy afuera Aleluya Y Dios estaba tratando con David Y un día Un día santo Venga, venga Acá. Chano, acá. Usted varón ven acá. acá. Un día David llegó con sus hombres. Venían de pelear, de guerrear, de una guerra. Vaya que guarda espalda, tengo yo. Jalaba. Y David venía de una guerra Y venían todos contentos porque habían vencido ¿Y quién no celebra cuando está en victoria, hermano? Dígame usted ¿Quién no se pone contento cuando tiene victoria? Dígame usted Todos, hermano, todos Pero David no sabía lo que se iba a enfrentar Y David empezó a ver humo Y le digo, ¿tú ves humo? No lo ves, pero imagínatelo ¿Tú ves humo? Sí, yo veo humo y ese humo está viniendo de espérate que eso es donde yo vivo Ven acá hermano y la Biblia dice que cuando David llegó a Siclat la tierra estaba quemada la tierra estaba quemada y se habían llevado cautivo las mujeres y los niños. Y la tierra estaba, aleluya, le habían prendido fuego a todas las casas. Se quemó el microondas, se quemó la nevera, se quemó el televisor, el cable TV, el VCR. Todo se quemó, el Bayman. hasta el Bayman se le quemó. Todo se le quemó, todo, todo, todo. todo se lo quemaron, hermano. Y la Biblia dice que David empezó a llorar. Porque ¿quién no llora cuando pierde algo que ama, hermano? Es natural que usted sienta dolor cuando usted pierde algo que usted ama. Eso es natural, hermano. Que usted llore cuando usted pierde un ser querido o cuando usted pierde algo que usted ama. Gloria al Señor. Y David empezó a llorar y los hombres que estaban con él empezaron a llorar Porque se habían llevado las esposas y se le habían llevado los hijos Gloria a Dios para siempre Y los hombres dijeron David tiene la culpa ¿Qué, ¿Por qué será hermano que cuando las cosas van mal? Ya ustedes sabe lo que yo voy a decir verdad ¿Por qué será que cuando las cosas andan mal La, la gente siempre le echa la culpa a otro y la mayoría del tiempo es al líder que está al frente y dicen yo me fui de la iglesia por culpa del pastor yo no voy a la iglesia por culpa del pastor el día que el pastor se vaya yo voy a la iglesia tú te fuiste de la iglesia porque quisiste irte de la iglesia yo no voy a, yo no voy. Yo me fui de la iglesia porque la iglesia no me dan parte la Biblia no dice que usted viene a la iglesia a coger parte, la Biblia dice que usted viene a la iglesia a adorar a Dios. ¿Cuánto la gloria del Señor? Bueno, pero ya ese es otro mensaje. Y después de esto, yo quiero lo mío. ¿Cuánta alaba la gloria del Señor? Ya ese mensaje es para la próxima campaña. Mire, mire, mire. Yo, yo, voy a, yo, yo voy a terminar. Yo voy a terminar. La Biblia dice que David dijo: ¿Qué haremos? Y consultó a Jehová. ¿Y sabe lo que le dijo Jehová? ¿Sabe lo que le dijo, hermano? Levántate y persíguelos. Levántate y persíguelos. Y David dijo, Dios me dijo que me fuera detrás de los enemigos y les quitara lo que ellos me robaron. ¿Sabe qué hermano? Es tiempo de que vayamos detrás del enemigo y le quitemos todo lo que el diablo nos ha robado, hermano. ¿Cuántos dicen amén conmigo esta noche? Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo lo que nos ha robado Todo, todo lo que nos ha robado, todo hermano Todo lo que el diablo nos ha robado Vamos a levantarnos y vamos a hacerle la guerra Que Dios va a estar con nosotros Hay gente que temen hacer la guerra Aleluya, si usted Dios anda contigo No teman hacer la guerra Yo recuerdo hermano, le testificaba una hermana anoche Y le decía hermana, en una ocasión, amén Una joven que estaba orando, amén a, Orándole a Satanás en un cuarto encerrado miembro de una iglesia satánica, amén el diablo se le apareció en el cuarto Y le dijo vete a un campamento Donde va a estar predicando Un joven que se llama Roberto Lugo Y le vas a decir a Roberto Lugo Que lo vengo a matar en siete días Recuerdo como hoy hermano Recuerdo como hoy Era un martes en la noche Yo llegué a aquel campamento Y allí estaba aquella muchacha Parecía una pentecostal de la cabeza a los pies Pero estaba llena de demonios, hermano. Y cuando mi coordinador le puso la mano encima para orar por ella, ella le agarró la mano a mi coordinador y lo levantó en el aire por encima de ella y lo tiró al piso. Y como el puertorriqueño dice que no es lo mismo llamarlo que verlo venir, cuando yo vi aquello, hermano, Yo miré para todos lados a ver si había otro predicador allí esa noche. Pero lamentablemente el único que estaba allí era yo esa noche. Eso a mí era que me iba a tocar bregar con ese casito. Cuéntala, la van a enseñar? Y recuerdo que cuando me acerqué el demonio me habló por la boca de aquella muchacha. Y me dijo, lo primero que te voy a decir es que te quedan siete días de vida. Eso es lo primero. Y yo le dije, "¿Por qué lo primero? ¿Porque piensas decirme algo más?" Y me dijo, "Te he intentado matar muchas veces. Te he intentado matar tarde en la noche cuando viene de predicar por las carreteras. He tratado de provocar accidentes, pero siempre hay un ángel que te protege y te cuida y no me ha permitido matarte todavía." Óigame, llegó a mi casa un joven llorando y temblando. Usted sabe lo que es la tabla Ouija. Una tabla de ocultismo. Que lo, mucha, triste hermano, triste, pero mucha juventud, hermano. Consulta a la Ouija, hermano. Bueno, claro está, jóvenes que no sirven al Señor. Y llegó un joven a mi casa temblando y llorando. Y me dijo, estoy consultando a la Ouija. Llevo una semana consultándola a la Ouija. Y le pregunté a la Ouija... ¿Quién es Roberto Lugo? Y la ouija me contestó Conozco quién es Roberto Lugo Y he tratado de matarlo muchas veces Pero todavía no lo he logrado Llegó temblando y me dijo Lugo Si la ouija me dijo eso ¿Por qué la ouija me dijo eso? Y yo lo miré y le dije La ouija te dijo eso Porque el diablo sabe muy bien Que los que andan con Dios Él no los puede tocar Estos Porque el diablo sabe muy bien Que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Así que hermano, láncese a hacer la guerra contra el diablo Que Dios va a estar con usted hermano Y le va a dar victoria Anoche, a, Ayer por la tarde llamó una hermana de Puerto Rico Amén Y, y yo cogí el teléfono en la casa donde me estoy hospedando Y la hermana me dijo, Lugo, haz una oración por mí Y mientras estoy orando por ella Siento el poder de Dios que viene sobre mi vida Y la hermana me testifica Me dice, Lugo, mientras orabas por mí Yo veía un ángel bien grande parado al lado tuyo ¿Cuántos alabas? La gloria a Dios Me dijo, Lugo, no temas, aleluya Ve a donde Dios te envíe, porque la Protección de Dios estará contigo Cuántos alabas la gloria de Dios No, no, nosotros no servimos a los ángeles Pero entendemos que la Biblia dice Que los ángeles son, aleluya, espíritus ministradores A favor de los que aman, aleluya Y de los que sirven a Dios Y la Biblia dice, pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Para que tu pie no copiese en piedra Después de esto Quiero lo mío y David dijo, yo, yo quiero lo mío. David dijo, yo quiero lo mío. Y dijo, ¿quiénes van conmigo? Y dos levantaron la mano. Dos, dos nada más, dos. Y nosotros dos dijeron, nosotros no vamos. Nosotros no vamos, No. Si tú quieres perseguir a esa gente, perseguirlas tú Y David dijo, bueno, ¿quiénes son los que están conmigo? Ustedes dos, vénganse conmigo Hermano, ¿sabe una cosa? Que hay gente que si no es con un grupo, no caminan Hay gente que, oiga bien Hay gente que si no es con un grupo, no buscan a Dios Hay gente que si no es con un grupo, no le sirven a Dios Hay gente que cuando se quedan solos, se olvidan de Dios Hay gente que cuando no está el grupo, no oran No, no, no, David dijo, bueno Si ustedes me quieren seguir, síganme Pero así sea solo, después de esto Yo quiero lo mío, vamos a perseguirlo. Esto es al la gloria de Dios Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a perseguirlo. Vamos, vamos a perseguirlo, vamos a perseguirlo. Y se fueron detrás de ellos, se fueron detrás de ellos y comenzaron a luchar con ellos. Aleluya. Y cuando regresaron, cuando regresaron, alábalo, cuando regresaron. Porque muchos de nosotros el diablo nos dio duro Para que no regresáramos nunca Pero aquí estamos en esta noche Cuántos alaban la gloria de Dios Pueden sentarse cuando regresaron Cuando regresaron Trajeron el botín hermano Trajeron las mujeres Trajeron los niños Y se trajeron todo lo que le habían quitado las amalecitas. Cuántos alaban la gloria del Señor Porque después de esto Quiero lo mío, quiero lo mío. En esta noche, hermano, te estoy lanzando no un mensaje. Te estoy lanzando un reto esta noche. Te estoy lanzando, joven, un reto. Juventud cristiana, te estoy lanzando un reto esta noche. Un reto esta noche. Que tú no tienes que esperar a ponerte viejo para que Dios te use. Que Dios te quiere usar así, joven, como estás ahora. No te estoy trayendo un mensaje Te estoy lanzando un reto esta noche Hay gente que dice Yo yo busco a Dios cuando Dios me dé un parejo Y me dé una novia Y cuando me case cuando ya esté adulto Que haya terminado los estudios Y tenga un buen trabajo Y tenga una buena casa Y tenga un buen dinero Y tenga un buen carro, Entonces que yo le voy a servir a Dios Dios le dijo a Moisés Abre el mar con la vara que tienes en la mano sí o no? No le dijo vete y busque una vara Le dijo hazlo con la que tienes en la mano Por lo tanto no esperes a buscar otras varas, Usa lo que Dios te dio ahora dado alabas la gloria Levanta la mano y grita amén en esta noche Después de esto quiero lo mío Después de esto quiero lo mío Después de esto Quiero lo mío Voy a terminar con la historia hermano Con la historia de un hombre llamado José Oiga bien Vamos a buscar el árbol genealógico de José. Vamos a mirar el pasado de un hombre llamado José. Su padre, Jacob, un hombre engañador que logró robarle la primogenitura a su hermano. Su madre, una Raquel. Pero su madre solamente era madre de unos pocos de sus hermanos. O sea, que la esposa de Jacob no era una, ni eran dos. ¿Sabe cuántas eran? Cuatro. Cuatro. La Biblia dice que cuando Lea dejó, dejaba de dar hijos, le daba la sirvienta. Y cuando Raquel dejaba de dar hijos, le daba la sirvienta. Y Jacob, ni tarde ni perezoso, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Cuatro esposas. Cuatro. Cuatro esposas, hermano. Fíjese la familia, qué familia, ¿eh? Y usted se queja porque su mamá tuvo doce hijos. Y porque tuvo doce hermanos. Y Jacob... Ay, y José antes de nacer ya tenía cuatro mamás. ¿Cuántas hablaban al Señor? Ay Dios Santo, yo no me está inventando eso, eso está en la Biblia, hermano. Lea, lea la Biblia, lea la Biblia, hermano. Que ahí están pasando unas cosas que si usted se llega a enterar, mire dale la gloria a Dios en esta noche. ¿Me da permiso para terminar el mensaje esta noche? Gloria al Señor. Mire... Génesis capítulo 34 verso 25 La Biblia dice que los hermanos de Jacob fueron a Siquén Y mataron a todos los hombres de Siquén Génesis capítulo 35 verso 22 La Biblia dice que Rubén el primogénito Durmió con una de las esposas de su padre Génesis capítulo 38 verso 18 La Biblia dice que Judá el hermano de, jo de José Es seducido por su yerna. Génesis capítulo 37 verso 3 al 4 La Biblia dice amén, Que los hermanos de José odiaban a José Lo escuchaste te lo repito Esta era la historia de él, hermano Una familia con, Una familia que los psicólogos le llamarían Oiga bien Que el psicólogo llamaría a la familia de José Una familia disfuncional Esa es la palabra Disfuncional Una familia totalmente disfuncional Allí nació José Allí nació José O sea Que si alguien tenía excusa para no buscar a Dios Era José si alguien tenía una buena razón para decir Yo no voy a servir a Dios Mira cómo está mi familia Mi familia está destruida Si alguien tenía una excusa para no buscar a Dios Era José Dicen amén? amén Pero José dijo después de esto Quiero lo mío Yo sé que mi familia no es la mejor del mundo A veces me dan ganas de pagarle un pasaje Y mandarlos para la luna Cuánto alaban la gloria del Señor <ríe> Sé que mi familia no son los mejores Pero después de esto lo mío familia disfuncional hermano y para completar para completar el padre amaba más a José que a todos sus hijos o sea que había había preferencia ¿Eh? cuando cuando Rubén o Judá le decían papi lávame el carro bueno aquel tiempo no había lávame el camello Jacob le decía, no, vete, lávalo tú. Ahora, que José le dijera, papi, lávame el camello para que usted viera. Bueno, las que son madres aquí. Vamos a hablar con las madres esta noche. Las que son madres aquí saben que de todos sus hijos hay uno que usted, bueno, hay uno que es el más que usted consiente, ¿sí o no? Vamos a ser reales, aquí no hay más nadie más que el hermano Pedro Gomero y el Vélez. Sí, hablo, no, hermano. De todos sus hijos hay uno que usted como que, como que le da pena pegarle, ¿verdad? Y como que, o sea, de todos los hijos hay uno como que es el más que usted cuida, como que y, y, y la mayor parte del tiempo es el menor de la casa. De eso sé yo porque yo soy el menor en casa. alábalo. De eso le puedo hablar yo. ¿Ah? Y siempre de todos los hijos Hay uno, hay uno hermano Hay uno que, que, que, que no, no es que en sí haya preferencia Pero es como, como, como que la madre siempre tiende más a, a sobreprotegerlo Esto pasaba con José hermano Su padre lo cuidaba, lo cubría Y esto provocó celos En sus demás hermanos Y bueno Le dio una túnica de colores y una túnica de colores gloria al Señor y cuando sus hermanos vieron eso dijeron a este hay que matarlo fíjese sus propios hermanos no se sorprenda que Cristo dijo aquel que aborrece a su hermano es homicida oiga esto odiaban a José porque José tenía una túnica de colores hermano Pedro ven acá, déme su, su saco póngamelo a mí le dio una túnica de colores parecía una caja de crayola un arcoíris Tenía más colores que un arcohíris y este muchacho encima. Y cuando sus hermanos vieron esto, lo comenzaron a odiar. Y dijeron, tenemos que matar a José. Primero vamos a quitarle la túnica de colores. Y luego lo matamos. Joven, entiende que lo primero que el diablo quiere quitarte es lo que tu padre te ha dado. O sea, lo que Dios te ha entregado. ¿Cuántos dicen amén. ¿Cuántos me están siguiendo esta noche? Si usted quiere yo lo dejo hasta aquí ¿Termino? Gloria al Señor Odiaban a José Y un día dijeron vamos a matar a José Lo vamos a matar Y cuando José venía Vengan acá los hermanos de José Vengan Los muchachos que andaban conmigo Vengan Y un día, reúnense allí, un día estaban reunidos planeando de qué manera iban a matar a José y José inocente, hermano. De qué manera lo iban a matar. De qué manera lo iban a matar. Y cuando José llegó, dijeron, ahí viene el soñador. Porque el diablo odia a la juventud que tiene sueños grandes en Dios, hermano. El diablo odia a la juventud que se traza metas en el Señor. El diablo los odia, hermano. Cuando usted tiene sueños, no es que usted esté soñando que, ay, ¿cuándo llegará mi príncipe azul en un caballo blanco? Y ¿qué si el caballo nunca llega? No está hablando Freddy yo no, yo no hablo de ese tipo de sueños yo hablo de esos sueños Donde por las noches te recuesta Y dice yo quiero algún día Ser un predicador del evangelio De esos sueños los que yo hablo De cuánto anda la vaso aleluya De esos sueños que tú te ves ministrándole A las vidas que están atadas Y que están en necesidad Esos sueños que usted se, usted tiene De algún día llegar a ser un ministro O un predicador de la palabra ¿Cuánto alaba La gloria, dale la mano a tu hermano Y dile yo tengo un sueño esta noche, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño como diría Martin Luther King, I have a dream sí. Juventud, jóvenes míreme, míreme acá que hablo con ustedes, juventud, mírenme, mírenme la juventud yo llevo 10 años en el ministerio como le dije ayer, tengo 20 años y ya me siento de 40, pero eso es parte del ministerio. Pero mira, yo quiero decirte algo esta noche. Yo quiero decirte algo esta noche, que es que en los momentos difíciles que han llegado a mi vida, lo que me ha mantenido en pie son esos sueños que yo tengo. Que yo puedo decir, no, no, no, yo no puedo renunciar hasta que yo no vea realizado mi sueño. Cuánto alaba la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, yo no me puedo ir porque después de esto... Y cuando llegaron, ¿me me cacharon. cuando llegaron los hermanos, le echaron mano, écheme mano, y le quitaron, le quitaron la túnica, quítenme, quíteme y le quitaron la túnica de, de colores, aleluya, y, y, y, y José dijo, hermanos míos, que ustedes, que ustedes están haciendo, que ustedes están haciendo, y los hermanos lo miraban, hermano, y el odio se había apoderado de ellos, amén. Porque no eran ellos, era el diablo que estaba actuando en ellos. Eso es lo que usted tiene que entender, hermano, aleluya, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Contra huestes de maldad De las tinieblas En las regiones celestes Aleluya Que a veces la gente nos hace daño hermano Usted tiene que entender que no son ellos Por eso Cristo dijo Padre perdónalo Porque no saben lo que hacen Cuántas alabas La gloria de Dios Cristo dijo no son ellos Es el diablo Que está Amén Actuando en ellos Y lo agarraron Lo agarraron Y, lo... y José hizo fuerza Pero no ¿Quién va a poder con estos cuatro muchachones encima? ¿eh? ¿Ah? Dígame usted. <risa> y, y. y, y. Y cuando José luchaba Decía hermanos míos por favor No me hagan este grave daño Aleluya y dijeron bueno No lo vamos a matar pero vamos Vamos a echarlo en una cisterna Y vamos a mandarlo lejos Donde él nunca pueda alcanzar lo que es de él El diablo quiere que tú te desvíes Y enviarte lejos para que tú nunca Alcances lo que Dios te quiere dar Pero Dios tiene una característica Muy peculiar y es que Dios Sabe Amén. trastornar Los planes del diablo y lo que el diablo lo hace para destruirte Dios lo trastorna y lo convierte en una victoria y en un éxito entonces levantan la mano y dan la gloria a Dios en esta noche aleluya y agarraron agarraron a a José y fueron aleluya y lo, y lo metieron dentro de una cisterna y allí lo tiraron y José se encontró que no tenía salida Que no tenía escapatoria Pero José miraba, tocaba las paredes Y José decía ahora mismo estoy en una cisterna Pero después que yo salga de esta cisterna Yo quiero lo que es mío Cuánto alaba la gloria de Dios Ahora mismo estoy rodeado Estoy en una cisterna, pero después de esto, lo sacaron. Pues en aquí en esta aquí, no lo sacaron. Quédese aquí en este aquí, acá. Y lo vendieron. Y bueno, para hacer la historia larga, corta, la Biblia dice, Gloria al Señor que, amén, allá en Egipto, sirviendo a la casa de Potifar la esposa de Potifar le levanta una calumnia y lo meten en la cárcel y José dentro de la cárcel dentro de los barrotes miraba y decía estoy preso ahora pero después que yo salga de la cárcel quiero lo mío me faltaba la gloria de Dios y José se sentaba hermano Pedro José se sentaba estando preso en la cárcel Aleluya. Y José no entendía el por qué estaba sufriendo tanto. Hermano, ¿sabe qué? Que la victoria no puede llegar si primero usted no pelea la batalla. Hay gente que quieren victoria Pero no quieren pelear la batalla hermano Y la guerra es parte de la victoria alaban la gloria del Señor y yo de, Después de esto quiero lo mío Toca a tu vecino y dile después de esto Yo quiero lo mío Después, después, de, dígale Después, después, después de esto Después, después de esto, después de esto Después, después de esto Yo quiero, yo quiero lo mío Y cuando, y cuando José que empezó a, Amén a, a, a, a, a, a, a, Aleluya, tratar de salir de aquella cárcel No pudo salir pero pero llegó un momento dado en que Dios lo sacó de la cárcel sí. Dios lo sacó de la cárcel, gloria al Señor Y cuando Dios lo saca de la cárcel, amén José interpretó el sueño del faraón Y le dijo, faraón, he aquí que vendrán siete años de abundancia en Egipto Pero vendrán siete años de escasez, aleluya Y faraón dijo, ¿Quién es este hombre? Y él le dijo, yo soy José, aleluya, yo soy, amén José, no soy de Egipto, vengo de una tierra bien lejos, aleluya Y él le dijo, bueno, pues yo quiero que tú seas el gobernador de Egipto, aleluya, y sabe una cosa, hermano, allí estaba José, amén, en la cárcel, en la cisterna, odiado por sus hermanos, con una familia disfuncional. Pero José dijo: Después de esto, quiero lo mío. Cuánto alaban la gloria de Dios, allí estaba lo que Dios tenía para él, allí estaba el ministerio, allí estaba, aleluya, eh, aleluya, lo que Dios le iba a entregar. Amazón, alaya Gloria, Gloria, y José se puso de pie y miró. El trono de Egipto Y José dijo Después de esto Ahora esto es mío esto alaba la gloria del Señor ¿Dónde está Aarón? O alguien que toque el piano El muchacho que estaba aquí Tocando el piano Gloria a Dios ¿Cualquiera? Gloria al Señor Ya terminamos hermano ¿Usted ve qué sencillo es predicar? Sencillo Iglesia. Pero eso no era lo que José quería en realidad, hermano. Hermana, ¿usted sabe cuál era la mayor petición de José? No era el trono de Egipto. La mayor petición de José, ¿sabe lo que era? Que Dios le restaurara la familia y puede que en esta noche tu familia también esté derribada puede que en esta noche también tu familia esté pero José decía yo no pierdo la esperanza de algún día ver a mis hermanos otra vez y un día llegaron los hermanos de José pero no lo conocían porque José estaba hecho Imagínense un gobernador ¿Quién lo iba a conocer? Ellos creen Ellos creen que José estaba muerto Y José llegó a sus hermanos Y le dijo mírenme ¿Tú te acuerdas de un muchacho que tú metiste en una cisterna? ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de un muchacho que le dijiste a su padre que estaba muerto? Yo sé que te acuerdas Tú te acuerdas muchacho que tú odiabas Tú te acuerdas muchacho Que tú le quitaste la túnica de colores ¿Qué, qué pasó con ese muchacho? Está muerto, Está muerto. Se murió. Él se murió se Hace tiempo Y él le dijo te equivocas Te equivocas Mírame bien Porque yo soy vuestro hermano yo soy José vuestro hermano ¿Y saben una cosa? Yo no les voy a pagar mal por mal Todo esto es mío, miren Todo esto es mío, dijo José Toda la tierra de Egipto Me la entregaron en mi mano Por lo tanto, lo que es mío Yo lo voy a compartir con ustedes Porque ustedes son mi familia Cuánto alaba la gloria del Señor José dijo después de esto quiero lo mío Y lo que quiero es Quiero que busquen a mi padre Le digan a mi padre que yo estoy vivo Y que después de esto Quiero lo tuyo No, no, lo tuyo no Lo tuyo no Después de esto Quiero lo mío Lo mío y Shima a ti que Dios te ha hablado de ministerio A ti que Dios te ha hablado de que, que te va a usar, que te va a bendecir Después de esto Viene lo que es tuyo Póngase de pie conmigo La Biblia dice que hubo tan Grande llanto En todo el pueblo De, Israel, de Egipto Se oyó El llanto de José porque al fin había regresado Había regresado con sus hermanos Hermano puede que en esta noche el diablo haya destruido tu familia Puede que en esta noche el diablo haya destruido tu matrimonio Pero este es el momento en que tú te levantes y tú le digas al diablo Después de esto yo quiero lo que es mío Y kalaya suma y Icalaya sitanaya yansanayama Cierra los ojos conmigo en esta noche Y dile Dios después de esto yo quiero lo que es mío Dios no ha sido fácil Dios tú sabes cuántas lágrimas yo he derramado Pero después de esto quiero lo mío Shábala soma, Narasquila y Señor te doy gracias en esta noche Porque tú has hablado a nuestras vidas de una manera especial Porque tu espíritu y tu presencia se han movido Y porque después de esto queremos lo que es nuestro Dios Ayúdanos a seguir adelante, bendícenos Edifica a tu pueblo, sálvanos amigos y ayúdanos En el nombre de Jesús Después de esto Quiero Lo que es mío Después de esto Dile al diablo que te devuelva Tu familia Dile que te devuelva tu matrimonio Dile que te devuelva Tu esposo Dile que te devuelva Tu ministerio Dile que te lo devuelva Porque después de esto quiero lo mío Amalo babacana, Rita la Hermano, aquí hay vidas que están llorando en esta noche porque Dios. Dios está ministrando su vida de una manera especial Hermano, es tiempo de tomar las armas del Espíritu Y arrebatarle al enemigo Aquellas cosas que el enemigo nos ha logrado quitar El hermano que se apartó, vamos a irlo a buscar El joven que se fue de la sociedad, vamos a irlo a buscar Vamos a irlo a buscar Vamos a decirle al diablo que lo devuelva. Que ese joven pertenece a Dios y a la iglesia, a la Biblia. Cuántos a la gloria del Señor. Gloria. Oh, Ramasama. Gracias, damos a Dios. Mientras los hermanos allí entonan alabanza, yo quiero cinco segundos. En cinco segundos quiero hacer un llamado a todo aquel que desea aceptar a Cristo como su salvador. A todo aquel que desea reconciliarse con Cristo esta noche. Yo te doy cinco segundos para que vengas aquí al altar. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Hay alguien esta noche que dice el predicador yo. Hay alguien que dice Lugo yo. Lugo, yo me quiero reconciliar esta noche, Lugo Yo me quiero reconciliar esta noche Dios bendiga El joven que viene llorando en esta noche Dos segundos, dos segundos Cristo Oh, gloria al Señor Oh, gloria al Señor Alguien más en esta noche Alguien más en este último segundo Alguien más en esta noche En este último segundo, amigo, avanza Que nadie te ama como te ama Jesús Nadie te ama como te ama Jesús Nadie te ama como te ama el Señor. Avanza que mañana podría ser tarde. Dios bendiga a la hermana que viene. Mañana podría ser demasiado tarde. cama, Y calaya, soma, santa. Dios bendiga a la hermana que viene esta noche. Avanza, avanza, avanza, avanza, amigo, avanza. Avanza, que se acaba el tiempo. Se acaba, se acaba, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo y tu alma, Cristo la quiere salvar en esta noche. Oh, aleluya. Gracias, Señor. La gloria. La gloria es tuya. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a orar por estas dos vidas en esta noche, hermano. Que quieren aceptar a Jesús o reconciliarse con el Señor. ¿ Quiere su cabeza allí? Una hermana que pasa aquí con ella.